El este texto dice, Joseph M. Schenk presenta a Buster Keaton en Cops, escrita y dirigida por Buster Keaton y Eddie Klein. En pantalla se lee la siguiente cita de Houdini, El amor se ríe de los cerrajeros. La imagen presenta a Buster detrás de lo que parecen los barrotes de una celda. Habla con una mujer, que nega con la cabeza. Ambos estrechan las manos y al mismo tiempo que ella se da la vuelta y se marcha, resulta que los barrotes pertenecen a una enorme puerta de metal forjado. La mujer le dice, no me casaré contigo a menos que te conviertas en un gran hombre de negocios. Buster, confundido, se mete las manos en los bolsillos y se aleja serio. En la calle se ve a un hombre de clase acomodada llamando a un taxi y gesticulando con sus brazos. Buster pasa justo por ahí cuando ve que el hombre pierde la cartera y la echa un vistazo. Al devolvérsela, el hombre se enfada con Buster, arrebatándole la cartera de sus manos y empujándole. El hombre desea irse con tanta prisa que choca con el coche y cae. Buster intenta ayudarle, pero también se cae. Ambos forcejean por ponerse de pie primero, pero el hombre, ya de pie, empuja a Buster de nuevo ya que no desea su ayuda. El hombre entra en el coche y se marcha. Buster tiene la cartera del hombre de nuevo y comienza a contar el dinero. El señor pronto se da cuenta de que ha perdido su cartera y la busca desesperadamente por todos sus bolsillos. Finalmente, le pide al taxista que dé la vuelta. Con el coche en marcha desde la ventanilla, coge la cartera desde las manos del joven, pero cuando la abre, se da cuenta de que está vacía, y pide al taxista dar la vuelta una vez más.